¡Mucha El número de placa, el número de placa, ¡Al el favor. ¡A la de placa! de placa! Alfa, ¿Quién sí, estamos sí, sí, sí. bajan el sueldo ¿Cuando, o cuando, cuando se, se, se echan a la, la y calle y como de nosotros a ver a qué televisión va a salir ver a televisión